El operativo, el pasivo, la cascada y... Y Columna era con el sí. sí. sí. ¿Sí? de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 Yo creo que para un juego tradicional ya habéis puesto un poco material. Un poco antes la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 No sé le ha pasado esto, que le ya. ¿Seguro? No que le ha dicho que le ha dicho tú que se pone a cargar. veniros ya para acá. Que para un juego tradicional ya habéis puesto, vaya, todo lo que había, ¿eh? Vamos a aprovechar más y el material. Bien. Bueno, eh... pues hubiéramos empezado. Va a estar guapo, a guapo. Raya, Eh, eso que parece que están bien los objetivos motores, los, eh, los objetivos de consecución. Sí, los objetivos meta. Está bien que pongáislo tal y como habéis puesto lo de las diferentes calificaciones y estas. Y espero que de verdad haya gran actividad de movimiento y todo eso. El tiempo eran 10 minutos, pero da igual, no, no está mal que lo hayáis puesto así para 12. Y los gráficos están regulados, porque parece que hay muy pocos que corren y solamente en línea recta. Ah, bueno, aquí hay dos que saltan. Y allí parece que también o sea, no sé que, que saltan. Que sí, sí. sí, sí, pero pero bueno, por lo demás está bien. Ahora, esto sobra, si ya tenéis puesto el nombre aquí. vale Vale. ¿Vale? Pues ya está. Venga, vamos a empezar, porque material para un juego tradicional ahí bueno, de sobra, ¿eh? Pues vamos a ello. Venga, vamos. Eh, Nosotros vamos a organizar el eh? los San El él es Marco, él es Víctor y yo soy Mauro. Os están diciendo ahora unos números, por favor, quedaros con los números porque así os vamos a dividir después para poder jugar al juego. La idea es, literalmente, recrear a los San Fermines aquí en el pabellón. Vale, entonces, pues, vamos a tener un grupo que van a ser los perseguidores, que van a ser como los, los todos los San Fermines, y el grupo de los corredores que van a tratar de huir. La idea es, empezaremos en la parte de la meta, aquí. El primer turno rojo es la que, línea de salida de los corredores y está un poquito más atrás retrapa. Para que de desventaja, es la de los toros ¿sí? Que ahora después coger el respeto de los números que no pues, os vamos a organizar. La idea es, hay que pasar los obstáculos hasta llegar a la meta, que es la parte de las cochonetas, que será como la plaza. La idea del troncito es la siguiente. Tengo de aquí la línea. Vamos a partir de la bajos. Vamos a colocar la mano aquí. Sí, Venga, Venimos a hacer los bancos. Y una vez que me llevo a la plaza, tengo que... rodar por aquí. Sí. Importante. Como vamos a hacer de gente, corriendo y demás, puede que haya colisión. vamos a intentar tener cuidado. Pero... En el momento que haya alguien en la colchoneta, el toro ahí no te puede pillar. ¿Sí? Sí. Vale, pues el, tema de el bueno. sistema de puntuación... Y hasta el sistema de puntuación, chicos, es muy sencillo. <coughs> el equipo que pilla, es decir, el equipo que le toque pillar de los toros, cada jugador llevará dos setas en la mano, dos conillos, ¿vale? Con lo cual, solo podemos pillar a dos jugadores. Si yo, por ejemplo, soy el toro y Mauro del corredor y yo lo pillo, autom automáticamente le doy un cono, ¿vale? Ya solo me quedaría uno, Mauro ya está pillado, tiene que terminar... el de se del de circuito. Ese... Exactamente. Y eh, ya se lo puedo pillar a otra persona nada más. Una vez que finalice la carrera entera, los jugadores que tengan el cono irán al marcador, donde tenía allí las cuatro picas, ahora diremos equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, y van a la pica del, del equipo que pilla y de el cono dentro para hacer un sistema de puntuación, ¿vale? Y al final, si no da tiempo y, hacemos, y corremos todo el equipo. al final de las cuatro carreras, el equipo que haya conseguido más setas es el que gana. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Dudas? Sí, Julián, si, si te pilla el toro, a ti te van a dar un, una seta. Tú te quedas con la seta, te sales del juego y cuando todo el mundo haya acabado, tú vas y colocas la seta en la pica del número que estaba pillando. Pilla el 1, la primera pica, ahí tú apoyas la seta. Y la dejas después. ¿Sí? ¿Dudas? Nada ¿Ya está, no? Bueno, al final los puntos son para los que pillan sobre Pues ya está, venga Equipo 1, empieza pillando Sí, o lo que sea, os pillan Después al final Estáis en la pica número 1 ¿Y dónde va? dónde va? Yeah. You yeah. know